Hola qué tal, bienvenidos a otro video, en este video les voy a enseñar a usar sheet metal Esta técnica está aquí dentro de Fusion, tenemos los menús ya los conocen, solid surface tools y sheet metal Originalmente se creó para poder representar este esquemas o plantillas de, en, el, en el área de ingeniería Para láminas, láminas de metal en donde se crea un producto o algo a partir de dobleces pero también como diseñadores se puede utilizar para diseño de empaque, originalmente vienen aquí algunos se llaman sheet metal rules que son materiales ya preestablecidos, por ejemplo acero y viene su espesor el key factor, el key factor es cuánto se puede doblar el metal antes de arrugarse o superar algunos límites elásticos y plásticos etcétera de, de propiedades mecánicas, entonces esto es en base al key factor, de cuándo se puede doblar antes de arrugarse, es el radio que le va a dar a todos los dobleces por automático. Obviamente se pueden modificar, pero esto es lo más cercano a la realidad. Aquí vienen muchos. Lo que pueden hacer, eh, si aquí hay un, una lámina que ustedes no quieren, por ejemplo, aquí yo creé cardboard, que voy a crear uno nuevo para que vean cómo se crea. Voy, voy a ir aquí al primero, al que sea, le voy a poner new rule. Aquí me aparece este menú en donde voy a cambiar, voy a ponerle, en este caso, cartón. El espesor del cartón, si, imaginándome que quiero primero antes de hacer un producto, un diseño de empaque en la vida real, necesito medir el cartón con el que voy a hacer mi prototipo. Vamos a suponer que mide un milímetro. El K factor necesitan hacer un cálculo para el cartón. Posiblemente ya sabemos cuando doblamos cartón que aún así se va a arrugar, pero se pueden hacer esquinas agudas. Entonces el K factor se lo vamos a dejar de punto uno. Eh, esto va a ser el espesor, las condiciones de doblado Es cuánto se va a doblar, que es el espesor por .5 eh, Y luego el remanente, .2 Estos son ah, este, cosas que pueden dejar así Yo lo voy a bajar un poquito porque en el caso del cartón es más flexible Entonces necesitamos menos profundidad y remanente Y le voy a dar Save, aquí ya tengo cartón Entonces voy a dar Close, ya tengo como mi nuevo material Ahora sí vamos a empezar, voy a empezar a diseñar un empaque Me voy a ir a Front y aquí dentro de Sheet Metal voy a dibujar se puede dibujar, como en otros tutoriales, el rectángulo y extruir, pero en este caso voy a comenzar solo con una línea. Voy a poner una línea recta, le voy a poner midpoint, solo porque quiero que quede derechita y el centro. Y esta línea le voy a poner 100 milímetros, 10 centímetros, va a ser una caja pequeñita. Tal vez un poquito más, 150. Ahí está. Finish Sketch y este es el botón más importante en Sheet Metal, Flange, que hace diferentes formas, diferentes opciones. Por ejemplo, el primer clic flange y esto lo que me va a hacer es crear ya mi lámina de cartón. Ya tiene el espesor predefinido que viene aquí. Si lo quiero más grueso, pues aquí está el aluminio, acero, etc. Le voy a decir cartón, que es el que yo creé. ¿Cuánto lo quiero? ¿Y para dónde lo quiero? Aquí está mi línea. Si le digo que el lado 2 me lo hace hacia abajo. Si le digo que es simétrico, la mitad de abajo, la mitad de arriba. Yo le voy a decir lado 1, es decir, del piso donde dibujé mi línea, hacia arriba. La distancia está bien, lo quiero simétrico, entonces la distancia hay que cortarla. Quiero que tenga una distancia total de 100 por 150. Entonces así voy a dejar mi cajita de cartón. Esta es la base y le voy a decir OK. Ya tengo la base de la cajita. Ahora me voy a ir otra vez al botón que les comento. Es el más importante, Flange, para hacer las paredes. Para las paredes simplemente hay que seleccionar una arista. Vean, cuando selecciono la arista y jalo, automáticamente me hace los pliegues, dependiendo del K factor que le habían puesto. Y se pueden, de hecho, seleccionar muchas al mismo tiempo. Voy a seleccionar las flange. Voy a agarrar todas estas... Y voy a estirar hacia arriba y vean cómo ya se realizó esto. Ahora, hay que fijarse, voy a verlo totalmente de frente. De las opciones que salen, height, height, la altura, me la va a poner de lo que yo le digo 90 a partir de la cara interna. Porque aquí dice, si le digo que es la cara externa, lo va a bajar porque está tomando la altura a partir de aquí, de la externa y no de la interna. Ya dependerá de ustedes, yo lo voy a dejar a partir de la cara externa. Lo voy a dejar en 90, me parece bien. La posición del doblaje, outside, inside, lo que hace es doblar... A partir de los, recuerden que tenía 100 por 150 Pues a partir de esa medida Lo hace hacia afuera o hacia adentro También puedo decirle no lo quería para arriba Lo quiero para abajo, le puedo dar flip Y esto lo que hace es, observen aquí esta parte En el caso del cartón se puede dejar sin el meter option Porque el cartón lo podemos cortar y doblar así En el caso de los metales es importante dejarlo Porque estas partes ayudan a dar soporte en los dobleces en este caso se lo voy a retirar. Ya están las paredes. Ok. Ahora necesito ponerle algunos soportes aquí, unas pestañitas, para cuando vayan a hacer su prototipo, pues ponerle pegamento y que quede fija y no se les abra la caja. Entonces voy a irme otra vez al botón flange. Voy a agarrar esta arista de aquí. Yo voy a agarrar la arista por acá. Y los voy a jalar hacia acá. No muy grande solo un poco, solo para poder ponerle pegamento. Y lo voy a ver ahora desde top. Vean cómo tengo aquí un espacio. Si le pongo... Outer faces, lo que me va a hacer es tomar la medida igual que hace rato, desde afuera o desde adentro. En realidad no importa tanto, esta sí lo voy a dejar interna. La medida de esto se lo voy a dejar en 30. Y Bend position, voy a irme desde arriba y me voy a acercar mucho aquí. La posición en donde se va a doblar la tengo inside. Si le pongo outside, lo va a hacer más hacia acá. Si le cambio adyacente, lo va a hacer hasta donde tenía en la otra pared. Y en tangente, lo va a bajar un poco. Aquí le voy a decir que es inside. Igual si hago flip lo hace para afuera. Outside choca. No debe de chocar. Si choca me va a causar un conflicto en la vida real. Entonces lo que voy a hacer es dejarle en Inside. Pero tengo que compensar este tamaño. Quiero que quede lo más exacto que se pueda. Ya sabemos, el cartón es flexible y aún así puedo puede pegar. Pero quiero que se haga lo más exacto. Voy a ver cuánto espacio tengo aquí. Botón Inspect. Clic aquí. Clic aquí. Y tengo un milímetro. Entonces esta cara de aquí la voy a aumentar... Por lo menos 0.5 milímetros. Voy a borrar esta pestaña que le creé ahorita. Ya está. Y voy a seleccionar esta cara. Y esta cara de aquí. Ya están las dos. Me voy a Extrude. Y en la Extrusión voy a aumentarle. Voy a hacerle sub para que vean cuánto aumenta. 0.5. 0.5 extra. Que es donde voy a querer hacer yo la pestañita. Ya está extruido. Nuevamente me voy a Flange. Voy a seleccionar esta cara. Esta arista. Y la otra arista. Bajalo, 30 milímetros y vean el espacio ya disminuyó. Igual, recuerden, se puede modificar, Lo voy a dejar Inside y le voy a dejar este pequeño espacio aquí. Voy a dar clic en OK, pero no sin antes revisar que no haya chocado en alguna otra parte. La parte interna, bien, no choca con el doblez, no hay problema, ahora sí. Voy a poner OK. Voy a repetir lo mismo del otro lado o, como estoy todo haciéndolo en orden y chapa metálica, puedo decirle Mirror. Features, voy a seleccionar esta de aquí. Y Mirror Plane, como lo hice simétrico aquí. Entonces ya me aparece la otra. El otro lado con las otras dos pestañas y listo. Ya está, voy a crearle sus tapas. flange agarro estas dos aristas de aquí. La jalo. Y se hace. Antes de esto les voy a... Pude haber seleccionado todas al mismo tiempo. Voy a borrarla. Vamos a ver qué pasa si selecciono todas al mismo tiempo. Recordamos que tienen la misma altura, entonces... Podría realizarse las cuatro al mismo tiempo. Ahí está. Sin embargo... Las tapas no nos funcionan así, cuando hemos visto que una caja se cierra así, además se le quita soporte. Es solo para que sepan que se puede, pero para esta caja lo que voy a hacer es flange. solo agarro estos dos lados, los uno, hasta aquí está bien. Clic en OK, veo que no choque nada con nada, está todo bien, aquí está mi pestañita. De hecho estas pestañitas las voy a bajar un poco, las voy a bajar un poco más, las voy a seleccionar. Las voy a bajar porque cuando quiera doblar el pedazo de cartón de aquí para hacerle una pestaña puede que llegue a chocar. Entonces es solo por precaución. Le voy a poner menos 2 milímetros. Ya está. La pestañita ya bajó. Y finalmente vamos a ir a otra vez flange. Voy a agarrar esta pestaña de aquí. Voy a agarrar esta pestaña de acá y voy a crearle una tapa por encima. Recuerden, la palabra clave es por encima. Entonces, aquí ahora sí le voy a cambiar. Estuvimos trabajando con inner faces. Ahora vamos con outer faces. Luego outside. Y vemos que ya la hizo por encima. No sabemos si está al ras o está un poquito encimado. Por si las dudas, voy a dar clic en OK. No me marcó un error. Sin embargo, puede que esté tocando más allá de donde yo quería. Entonces voy a eliminar este flange y voy a levantar como hace rato esta cara solo 0.5 milímetros. La selecciono las dos, botón extrude 0.5, aumento un poquito, ya está y flange. Con esta arista, esta otra arista, las 1. No quiero que queden pegadas, quiero que queden un poco separadas. Clic en OK, al parecer no hay ningún problema y ya está listo. Voy a simplemente, como demostración, ponerle en esta cara algunos agujeros. Create Hole. Eh, la perforación, bueno, en el caso de los metales, ustedes desde Hole pueden seleccionar qué tipo de de taladro van a usar, la broca, el tipo de agujero que quieren hacer. O también pueden de una manera sencilla, simplemente dibujar círculos. En este caso voy a repetir un círculo por aquí, un círculo pequeño. Lo voy a poner de 10 milímetros. Fines sketch, lo voy a extruir. Y lo voy a extruir hasta el otro lado, para que me abarque todo. Incluyendo las pestañas que están adentro. Simplemente para que vean el resultado. Ya cuando están satisfechos con la caja que hicieron lo último que hay que hacer es llegar a este botón, se llama Create Flat Pattern, seleccionan la cara que quieren que se quede quieta, Stationary Face, le doy clic en OK y listo, ya está su patrón, listo para que lo guarden como DXF si lo quieren cortar en láser o tomar medidas y dibujarlo en, alguna, en algún cartón para hacer prototipo. Aquí aparecen las alturas a donde se debe doblar, el centro, etcétera y todo lo necesario para poder crear sus cajitas y sus prototipos. Y ya cuando quieran regresar a la cara normal, pues le dan Finish Flat Pattern, regresan aquí y listo. Eso es todo en este video. ¡Hasta la próxima!